Hoy leeremos el cuento Vivo retrato de Emilia Pardo Bazán. Entre sus obras destacan una recopilación de artículos que la acreditan como una de las principales impulsoras del naturalismo en España. Emilia Pardo Bazán incorpora por primera vez en la novela española al proletariado. Y da voz y discurso propio a la mujer trabajadora en su novela Amparo, la cigarrera. Y ahora empezamos el cuento Vivo Retrato. Espero que te guste. Vivo Retrato. Un cuento de Miria Pardo Bazán. Los sentimientos más nobles pueden pecar por exceso. Lo malo es que esta verdad a duras penas la prende el corazón. Y la razón sirve de poco en conflictos de orden sentimental. Oído un caso, no tan raro como parece. Gonzalo de Acosta era modelo de hijos buenos, amantes, fanáticos. Huérfano de padre desde muy niño, se habría guiado en las faldas de su madre. Ella le cuidó, le educó, le sacó del mundo, le formó, por decirlo así, a su imagen y semejanza. Entró en la vida Gonzalo dominado por una convicción arraigadísima, la de que todas las mujeres pueden ser débiles y falsas salvo la que nos llevó en su seno. Lo que ayudaba a confirmar a Gonzalo en su idolatría filial era la aprobación, las simpatías de la gente. Por el hecho de respetar a su madre, el mundo le respetaba a él, y las niñas casaderas le ponían azucarado gesto, y las mamás le sonreían con más benevolencia. Cuando pasaba por la calle llevando a su madre del brazo, una atmósfera de aprobación y de consideración halagadora, le acariciaba suavemente a la edad en que se asimilan los elementos de cultura y se forma el criterio propio gonzalo a pesar de sus dudas sobre ciertas materias arduas se mantuvo en buen terreno confesando que lo hacía principalmente por no desconsolar y escandalizar a su santa madre con ella hoy a misa muchas veces por ella llevaba el cuello un escapulario de los dolores, y hasta cuando ella no estaba presente, por ella Gonzalo, sin analizar las mil graciosas y dulces niñerías. Ya Gonzalo tenía 28 años, y su madre comenzó a insinuarle que pensase en casarse. La casualidad le hizo conocer entonces a una señorita hermosa, discreta, bien educada. Un fénix que, ni escogido con la mano, la misma madre de Gonzalo fue quien le obligó a observar las perfecciones de Casilda y le sugirió pretenderla. Casilda aceptó con franca alegría y expansión los obsequios de Gonzalo y a los seis meses de conocerse los futuros bendijo la iglesia su matrimonio. En una de esas largas y trascendentales conversaciones que se entretejen durante el primer cuarto de luna de miel y que tanto descubren los caracteres y los pensamientos, Gonzalo habló largamente de su madre y del puesto que ocupaba en sus afectos y en su existencia. Casilda escuchaba, primero sonriente, después reflexiva y grave, Impulsado por la plenitud del corazón, Gonzalo confesó que había pretendido a Casilda atendiendo a las indicaciones maternales, y que por eso mismo creía segura la dicha, puesto que en su madre no cabía error. Al oír esto, relampaguearon los preciosos ojos de Casilda, y apartando el brazo con que rodeaba el cuello de su esposo, dijo firmemente «Estas o parecidas razones» has hecho mal en todo eso, Gonzalo, muy mal. No he de limitar el cariño que tu madre te inspira, pero creo que no te es lícito quererla más que a mí. Y que en algo tan personal y tan íntimo como el lazo de unión entre esposos, la iniciativa no puede ser ajena sino propia. A los padres no les escogemos, pero al que hemos de amar toda la vida, el dueño de nuestro albedrío es un rey electivo y somos responsables de la elección. Por lo que veo tú, no me elegiste. Para tu modo de entender el matrimonio, debiste buscar siquiera una niña apática que se contentase con un amor reflejo de otro amor. Yo soy una mujer que sabe amar y exige el pago, que quiere ser honrada y aspira a encontrar a su esposo en él toda la felicidad que tienen derecho lo absurdo de tu modo de sentir engendra en mí otro absurdo semejante y es que hoy más sentiré celos de tu madre celos de alma y ya no viviremos nunca en paz lo conozco porque me conozco gonzalo aunque sorprendido no dio gran importancia a las expansiones de su mujer. Con halagos y ternezas probó a calmarla y se creyó victorioso, así que reconquistó el brazo de Casilda, aquel que se había desviado de su cuello. Pero un brazo no es un alma. Desde el instante funesto, la luna de miel tuvo velo de nubes. No tardó en ver Gonzalo que Casilda buscaba las distracciones, la sociedad y el bullicio, como si quisiese aturdirse o explorase horizontes nuevos. Poco a poco Gonzalo en su pesimismo comenzó a dudar, primero del cariño y después de la fidelidad de Casilda. Herido, ulcerado, rebosando humillación, fue a refugiarse en el único sitio donde creía poder desahogar sus penas, el seno de su madre». Y al abrazarla y al bañarle el rostro de lágrimas ardientes exclamaba el hijo «¿No hay mujer más buena que tú, mamá?» Debí no repartir mi amor, debí conservarlo para ti sola, perdóname y vivamos como si nada hubiese sucedido. En efecto, aquel mismo día se separaron los esposos. Casilda se fue a vivir a París. De allí a un año más... O menos, recibió Gonzalo dos golpes terribles, perdió a su madre y supo que Casilda tenía una niña nacida a los seis meses de la separación. Pasado el primer estupor, una claridad repentina iluminó su espíritu haciéndole ver todo de distinta manera que antes. La muerte de su madre le enseñaba cómo el amor filial, con ser tan puro y tan sagrado no puede, por su esencia misma, a acompañarnos hasta el sepulcro, de suerte que la compañera es únicamente la esposa. Y el nacimiento de aquella niña le decía, a las claras que el amor es antorcha que las generaciones se transmiten de mano en mano, y el que nos dieron nuestras madres se lo restituimos a nuestros hijos después. Lo tremendo de la situación de Gonzalo consistía en que, a pesar de la agitación y la emoción profundísima que el nacimiento de la niña le causaba, su desconfianza mortal y las apariencias de última hora no le permitían creer que fuese realmente hijo suyo. Le enloquecía la idea de paternidad representada por aquella niña, pero le faltaba la fe, primera virtud del padre, base de su felicidad inmensa. El silencio de Casilda, el tiempo que iba transcurriendo sin nuevas de París, ayudaron al convencimiento amargo y vergonzoso de Gonzalo. Solo, dolorido, misántropo, fue dejando correr su vida a edad viril entre desabridas diversiones y trasnochadas aventuras. Hacía quince años que arrastraba un vivir tan intolerable, cuando una noche en el teatro de comedia... Mirando por casualidad un palco entre suelo, se creyó víctima de un error de los sentidos. Tal vuelco dio su sangre viendo a la muchacha encantadora que acababa de dejar los gemelos sobre el antepecho y se inclinaba para mirar hacia las butacas sonriente. La muchacha era el retrato vivo animado de la madre de Gonzalo. Tal cual la representaba precioso lienzo de madrazo, con la frescura de la primera juventud. Si la figura se hubiese bajado del cuadro, no podría ser más asombrosa la semejanza. Ayudada por el parecido de la moda actual con la moda de antes, trémulo, espantado, al mismo tiempo que frenético de alegría, Gonzalo entrevió en el asiento del respecto del palco otra cabeza de mujer que conoció, a pesar del estrago del tiempo transcurrido su esposa Casilda. Y la conciencia de que aquella jovencita era su hija del corazón le inundó como una ola que lo arrebata todo, dudas, penas, el pasado entero. Habría que gastar muchas páginas en referir los pasos que dio Gonzalo, la suma de actividad que desplegó para conseguir que le fuese permitido vivir cerca de la hija revelada y adorada en un minuto, el minuto divino de verla. Inútil esfuerzo, lucha estéril en que consumió sus últimas energías. Una carta, decisiva escrita por Casilda, algunas horas antes de regresar a Francia, decía «Poco más o menos lo siguiente». Nuestra hija me quiere a mí como tú quisiste a tu madre. Si la separas de mí no lo resistirá. Es tarde para todo. Resígnate como yo me resigné en otra edad más difícil. Lo único que me dejaste es la niña. Y no la doy. Y Gonzalo, mordiendo de dolor el pañuelo con que enjugaba sus ojos, murmuró. Es justo. Fin.